He estado más en tu camino que en este camino que el mundo me lleva. Me ha costado, Señor, por Dios. Oh, pero con tu ayuda voy saliendo, vuelvo a caer, sí. Pero yo sé que algún día va a ser solo tu camino el que voy a seguir. Y no estar hoy día en este minuto para acá, en otro minuto para allá. Bueno, tú nos conoces. Por eso nos ayudas en este tiempo ah, de cuaresma para irnos mejorando. Y veamos que su palabra es la que nos alimenta, su palabra es la que nos dice. Y hoy día, en Romanos, ¿ah? Romanos 14, 12, nos dice, Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Palabra de Dios, bendecid a los que os persiguen. Difícil, claro, pues, ¿no? al que me persigue yo quiero, oh, no, bendícelo, y ahí está el amor, ahí está cuando yo creo realmente en el camino del Señor y le digo, Señor, llénalo de tu amor, no te conoce, está desilusionado, está triste, está muy herido, Señor, llega con tu amor, mamita virgen, ahí a lo mejor es falta de amor de madre, falta que está, falta de cariño, por eso actúa en esa forma. Llega donde protege lo cuídalo, ponele a alguien que le muestre el verdadero amor. Y ahí está, hermano querido, ahí está, que todas esas bendiciones que tú le estás llevando a él, te van llegando a ti también, y sin que, a lo mejor tú quieres que le llegue al tiro y reconocer tú inmediatamente, ay, mi, mi oración hizo falta! hermanito, en el tiempo del Señor. Santa Mónica, sí hace rato que no nombraba más Santa Mónica, bueno Santa Mónica hermanitos queridos es eso, perseverancia 30 años orando por la conversión de su hijo Agustín más oraba más se iba por mal camino el Agustín, pero qué hacía ella señor, aquí estoy ayúdalo, este saludito ah, y eso es lo que tenemos que dar, mis armados queridos ya, eso es y veamos, ¿eh? hoy día, ¿qué nos toca? <risa> Ay, que tiene mucho que ver con lo de ayer. Ayuna de palabras y dientes. Somos a veces, hermanito, nos sale el garabato. Hoy día, puro garabato. Y, y, y después yo, pero yo no, no he hecho nada. ¿Por qué te ofendía a esa persona? No te acuerdas de las palabras que tú dijiste. No te acuerdas cuando tú has, sin querer, lógicamente, pero no guardaste tu lengüita y dijiste algo entonces si ayunamos de palabras y transmitamos palabras bondadosas cuando tenga ganas, oh esa persona mmm, de ahorcarla decirle mira Dios te ama, ¿Por qué no ves esto que es positivo, mira hay tantas cosas bonitas, mira el Señor nos da esta naturaleza mira, podemos tomarnos un vasito de agua, tenemos algo irle mostrando ya te quiero, te perdono Vamos, Dios te ayudo, vamos a salir adelante y gracias por estar a mi lado Tantas cosas que podemos decir hermanos queridos, tanto Pero nos vamos por lo primero que nos sale el mundo Lo que quiere Satanás que yo diera a esa persona para dividirnos El Señor quiere que tú le entregues amor para unirnos así que digámosle Señor saca hoy día todas esas palabras y dientes y pones palabras de amor en mi boca que son palabras tuyas para la gloria tuya Señor y el bien de los que me van a rodear cada vez que yo miro a tus ojos y descubro tu dulce mirar ve a una madre Que amó tanto y tanto Que nos quiso a su hijo ofrendar Siendo niño Le tuvo en sus brazos Cantaba canciones de amor Le enseñó sus primeras palabras Las mismas que Jesús repitió Protegía al Dios encarnado cuando enfermo también le cuidó y junto sus manitas pequeñas al hacer su primera oración, Madre con tu amor. El Creador contó, vio en tu corazón la pureza y el candor. seguro, infundiste en él el valor de enfrentarse a las cosas pequeñas, de seguro también al dolor. Le calmaste, cuando tuvo miedo, le dijiste, algo vive en ti, que es más grande, que viene del cielo, es por eso que tú eres. minutos antes de dejarnos Jesucristo de lo alto observó la mirada dulce de su madre gracias dijo Creador contó, vio en tu corazón la pureza y el candor que salvó.